¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Chaos 2 Hardlock Y bienvenidos chicos a un capitulazo Hoy es día de gimnasio, pase lo que pase vamos a ir a por Misty Y quiero hacerlo ya de ya Así que me pongo los cascos y empezamos rápidamente No he leveleado ni nada por el estilo Confío en que, en que el leveleo que consigamos durante toda esta ruta que nos queda antes de Bill Sea suficiente para llegar al al gimnasio cogido? ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? ¿MT-45? ¿Qué era esto? MT-45. ¡Atracción! A ver, puede que esté bien atracción, pero. me Ruta 25. Podemos capturar aquí, eh, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tenemos buen equipo y no nos hace falta. En un momento en el que estemos jodidos, ya. ya vamos viendo. ¿Vas a ver a Bill? Pues luchamos primero, venga. Luchamos contra un montañero. ¿Qué tienes, hermano? Vamos a hacerlo un poquito a. ¡Ligeritos, ¿sabes? ¡Cornix! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Es rosa! ¡Es rosa! Un Córsola con Onix Eh... Pues será será como la Roca-agua, ¿no? Eh, Fredo, Fredo aquí, uy, Fredito ¿Poder oculto? No, no, no me rayes, ¿eh? No me rayes, vale, crítico Eso ha sido un crítico, chaval Hoja afilada, y esto tiene que ser cao en un golpe, ¿no? Si no me equivoco, ahí te lo llevas ¡No! ¿Un PS? Robustez, no No tiene robustez, qué cojones Ultra puño y adiós. Vale, y Emanuel sube 18. ¿Ves? ¿Ves? Si es que el leveleo funciona. El leveleo funciona, hermanos. Perfecto. Continuamos. Eh, Esto es combate. ¡Ay, no! ¡No era obligatorio! ¡Está! ¡Ah! Soy retrasado. Mi padre me llevó a una gran fiesta en el SSR en Carmín. Vale, pues venga, a ver qué fiesta. ¿La que te va a dar esta? ¿Qué? No he dicho nada. No he dicho nada. Slow tank. Ok, ok, ok. Vale, pues cambiamos a, a, a, a Fredo también aquí Es tipo agua, agua, lo diré, lo diré Agua a cero, así que ahí está No me lo creo No me lo creo Adelante Fredito Golpe aéreo, no, no no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. F, F, F para el gimnasio, F para el gimnasio, no me lo creo, Fredo, no me lo creo. El golpe aéreo es por cuatro, no me acordaba de que tenía golpe aéreo, no me acordaba de que tenía golpe aéreo. No. ¿Y por qué me hace golpe aéreo? No, no entiendo nada No entiendo nada eh, Voy con Darío ¡Ah! ¡Qué horror! Disparo lodo, va Venga, va, lo tiene que matar, ¿eh? Lo tiene que matar, no me fastidies, no me fastidies, no lo mata Vale, ¿qué hace? Golpe cuerpo, no me paralices, perfecto, disparo ¿Qué ha fallado? ¿Lo ha fallado? Disparo el lodo y la. hasta luego ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Qué cagada, Fredo, tú Era clave para el gimnasio Bueno, es lo que hay Es lo que hay, tenemos, tenemos buen equipo Podemos con ello, ¿vale? Podemos con ello Voy a... Mmm, voy a Poner a Emanuel primero a muerte Y Freddy también me gustaría evolucionarlo desde el gimnasio A ver si somos capaces, podemos usar caramelos raros, eh Ojo que lo venden en la tienda Hola, mi chico es genial, pues a ver qué tienes ¿Qué tienes, señora chico genial, campista? Giblinks Vale, esto es para, para Darío también Sale Darío, ciclón, oh mamá Oh mamá, que esto es dragón, lo aguantas bien, ¿no? Lo aguantas bien, perfecto Bolsano, bolsano Hacemos disparo de lodo Y conversión 2 Conversión 2, disparo de lodo, gracias Ahí lo llevas, ¿qué más tienes? Realteu, seguimos Seguimos, picotazo y un placer Chavales eh, El gimnasio va a estar Complicado Va a estar complicado A ver, tenemos buen equipo, ¿eh? Tenemos buen equipo Pero no contaba con esta pérdida Ocho vidas Ocho vidas Qué mala suerte, hermanos Qué maldita mala suerte Verdude eh, Seguimos con rayo burbuja Ahí te lo llevas Perfecto ¿Qué ha dicho? Zindachop Qué bonito es Lucha Lucha a fuego Es como, es como... Oh, oh Es como Blaziken, hermanos Voy a hacer rayo burbuja otra vez Cuidado con el lucha Ah, vale, muerto de un golpe Muerto de un golpe Verdude otra vez Seguimos Rayo burbuja ¿Y qué más tiene? Subimos al 19 Nice Otro Verdude Vale, perfecto Rayo burbuja y hasta luego Uf. Ok Oh, este me lo puedo saltar Aunque estaría bien luchar para coger ese objeto Pero bueno, vamos a continuar Saltamos aquí Este es obligatorio Y ya llegamos ¿Es Misty? ¿Esa ¿Es Misty? Esto era... Esa no es Misty, ¿no? Mi amigo tiene Pokémon muy monos ¡Qué envidia! A ver qué tienes Tres Pokés Team Tish eh, cuidado que es planta, eh Cuidado que es planta, tengo golpe aéreo, vamos a ver, golpe aéreo Ahí te lo comes va, va, como revienta, hermanos Como revienta Emanuel, Emanuel va a ser clave, eh Pitnap Cuidado, a ver, es, es tierra Así que no quiero problemas ¡Ah, mierda! Quería haber usado a Fredo aquí. Voy a ir con Freddy, venga Puestos a haber perdido a Fredo, vamos con Freddy Hidropulso. A ver cuánto le quita. Más de la mitad. ¿Qué me hace él? Picotazo. Más nah, ¡Crítico! ¡Crítico, eh! Mirad lo que me ha quitado. Team Dish, vale, pues volvemos con Darío. Team Dish ya lo sabemos. Picotazo tiene que morir. Y ya estaría. Vale, chicos. Pues eh, vamos a hacer el evento de Bill. Del señor Bill. ¡Hola, Bill! Eh, eh, eh. ¡Hola, Bill! ¡Hola! <ríe> ¡Está Bill aquí y tiene un Clefotom! ¡Hola, Clefotom! ¡Hola, soy un poco. ¡No, no lo soy! ¡Ah, es verdad, claro! Este se supone que es Bill No me creas, estoy en serio A reunir un experimento y me mezclé con un Pokémon ¿Qué dices? Ayúdame a salir Venga, va Se mete ahora ahí dentro Activamos esto Inició el separado celular Y sale Bill, lo imagino Perfecto Esto es un bug, ¿eh? es un mini bug Pero ya está solucionado ¡Hola! ojo! Gracias, te debo unas Venía a ver mi colección de Pokémon No, bien hecho Te agradezco como recompensa un ticket Barco Clave para poder conseguir... Eh, la meo corte si no recuerdo mal Y el SSM, que es el típico El típico de toda la vida de Deu Vale, pues una vez hecho esto Con Pitruenos nos vamos al gimnasio Sin más dilación, a qué nivel tengo los pokés Nivel 19 Voy a ir a, a por caramelos raros eh Quiero estar mínimo al 20, me habéis dicho que está al 25 Al 25 Así que estamos muy, muy por debajo de nivel Vamos a curar rápidamente. Sé que hay más combates que podemos hacer, etcétera, etcétera, pero estamos en el minuto 7 de vídeo. Quiero que me dé tiempo a hacer el gimnasio de manera tranquila y ya hemos perdido un Pokémon, ¿vale? Ya hemos perdido un Pokémon. A ver, eh, Bill. Peces de Bill. Vamos a mover ojito a estos dos, ¿vale? A ver, este es el que murió, el señor Lucas. Sacamos a Moya, porque es el siguiente que, que entra al equipo, obviamente, quitando a... Pff, tengo tres de tipo agua. Poco se habla de esto, ¿eh? Y dejamos a Cotton Key. Este le metemos aquí, ¿vale? Es verdad que podría meter a Sweet ¿eh? Planta bicho al sustituir a un planta. ¡Qué pena! Por cierto, esto lo evolucionaremos para ver las evoluciones si no las vemos durante la serie, ¿eh? Obviamente. No os preocupéis. Vale. eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a comprar caramelos raros. Eso, sin duda. ¿Dónde está la tienda? Aquí abajo, creo. Aquí abajo está. A la tienda compramos... Eh, espero que vendan caramelos raros. ¡Uh! Había ahí un Pokémon nuevo. Ahora lo vemos. ¡Hola! ¿Comprar caramelos? Dime que sí, dime que sí, dime que sí ¡Sí! ¡30! Tenemos pasta para aburrir, hermanos Compro 20, nos sobra con 20 Perfecto eh, Vamos a ver el Pokémon nuevo este y ahora le leveleamos ¡Hola! ¡Hola, bichi! Slow Gross, Slow -gross, ¡claro! La evolución... ¡Qué bueno, qué bueno! Ok, pues entramos en... En el gym Y... vamos a levelear Mochila tenemos eh, Caramelo Raro aquí, 22. Emanuel un nivel mínimo. Nivel 20, perfecto. Mm, Fimo nivel 20 también. Y Freddy le quiero evolucionar. Así que subimos un nivel a, a Darío. Quiere aprender velocidad extrema. Oh, esto puede ser interesante. Sí, sí, sí, puede ser interesante. ¿Qué más tiene aquí? Ataque arena, danza pluma. A ver, danza pluma tampoco es mala. ¿eh? Esto de bajar el ataque mucho y tal es buena estrategia, buena mierda. Y ataque arena... Es un Pokémon rápido, no creo que me haga falta velocidad extrema realmente Y no es por Stab Nah, nah, nah, no quiero, no quiero No lo quiero Vale, vamos a por Freddy, le evolucionamos, chicos Le subimos al nivel 20 Y con esto yo un bizcocho Let's go To the gym, chicos, se viene Evolución, quiero ver este Gyarados Gyarados con Escolipede, ¿no? Entiendo Ahí está, ahí está, madre mía, madre mía, chicos Qué bonito va a ser Qué bonito va a ser ¡Qué bonito va a ser! ¡Dios! Precioso. 10 de 10. Escoliados. Me flipa. Me flipa. Acaba de pasar a ser uno de mis pokés favoritos de todos los que tenemos ahora mismo, ¿eh? Me encanta el diseño. ¡Tiene intimidación! ¡Amazing! ¡Amazing! Con hidropulso. Lo malo es que es más físico, ¿no? Que especial. Es que esto de tener hidropulso, estaría bien que, que aprendiera algún ataque. No estaría, estaría de más, la verdad. Pero bueno, aún así con hidropulso puede servir. Es, es gimnasio tipo roca, ¿vale? Entramos. Hola, gimnasio de tipo roca. Oh, yeah. Oh, yeah. Hola, señor. Hola, aspirante al título. Un consejo. La líder Mistry profesional y usa Pokémon rocosos. Puedes absorber toda su vida con los Pokémon de tipo planta. Ya, yeah. o de agua, ¿no? O de agua, eso es... Chicos, aquí no podemos esquivar súbditos Así que 3, 2, 1 Sin más dilación ¡Bam! Soy el primero al ataque Primer combate del gimnasio contra Misty Es contra un campero Un picnicer, ¡Pinknicker! Dos pokés para enrola Vale, vale, vale Fácil, fácil y sencillote esto de momento ¿eh? Contra este ya hemos luchado además Bicho roca será o algo así mm, Rayo burbuja En principio nivel 16 No debería haber problema en esto a ver cuanto le quita, ¡Pau! pa, pa, pa, pa, perfecto Pues continuamos, ¿qué más tienes? Gra, gra, ¿Gravemite? Might. esta este es la evolución de Graveler, o sea, de, de, de, de, de lo diré, de Mmm. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, con esto, vale, Rayo Burbujas, Espera, que podía haber cambiado a, a nuestro Starter porque el tipo luchas por cuatro, pero también lo matamos con el rayo burbuja. Y esto que nos llevamos, perfecto. 450 puntos de experiencia. Uh, Emanuel, Emanuel es un pepino, pero espectacular. Espectacular, espectacular. Eh. Sí, seguimos, seguimos. No se han quitado prácticamente nada de vida. Ahí está Misty, chicos. Soy demasiado buena para ti. Misty, puede esperar. No eres buena, hermana. No eres buena. Un solo Pokémon. Tirogroove. ¡Ah! ¡Rograft! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Este es el que salió al principio del juego! Tiro Gruf, Tirogue con Rockraff. Pues ojo, eh. Rayo burbuja otra vez, pero cuidado que. Eso es, eso te iba a decir. Eso, eso te iba a decir. Podía haberlo pensado antes, ¿verdad, verdad? ¿Verdad? Podía haberlo pensado antes. El <coughs> tipo lucha. Ahí va el rayo burbuja. Vamos a ver, vamos a ver si lo mata, lo mata, lo mata, lo mato. ¡Lo mato! Está a nivel 19. Podemos, chicos, podemos, claro que sí. Ok. Me has machacado, lo sé, te he reventado Es verdad que me he pegado un mini susto, pero bueno Ahí está Misty, vamos a curar Esto sí que es innegociable, esto sí que, esto sí que no, hay, no hay discusión alguna, ¿eh, hermanos Entramos al centro Pokémon, curamos Perdón si voy un poco rápido Minuto 12 de vídeo y va a tocar ya Misty, pero es que, es que Es que, es que, es que, es que Pensaba que no me iba a dar tiempo Vamos a ver, estrategia, chicos Hay varias, ¿vale? Podemos entrar con Freddy y Intimidación No estaría mal, o con Darío y Darío tiene Danza Pluma, ¿vale? Danza Pluma lo que hace, para los que no lo supieran... Es bajar mucho el ataque, creo A ver, a ver, a ver, que estoy feleando Aquí Danza Pluma baja el ataque Creo que lo de Sharply es mucho, ¿vale? <risa> es que mi inglés está bien, pero tampoco es aquí la locura Y Ataque Arena también es buena estrategia Tenemos bastante aquí Y ser Tierra Volador en principio nos da seguridad Porque es todo neutro Salvo que sea tipo agua o algo así no lo sabo, no lo sabo A ver, eh, también podemos abrir con este y danza caos Y aullido y toda la pesca, que es la mítica Es la mítica Es la mítica De hecho igual no es mala, pero es que me gustaría guardar a Fimo Por si acaso el último es muy jodido Porque es como el mejor que tenemos Porque está evolucionado, mmm, Nivel 20, es verdad que Freddy también, pero solo tiene hidropulso Vamos a abrir con Darío, ¿vale? Darío danza pluma, ataque arena Por ahí podemos toquetear un poco los huevos a Misty ¡Hola, Misty, hermana! ¡Vamos para allá! ¡Ey! ¡Tú no eres de por aquí! Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Tú tienes alguna? Mi poder reside en la dureza de los tipos de, de, de la roca y sus innumerables usos. ¡Vamos para allá, compitruenos! Primer... No. Segundo líder de gimnasio de este pedazo de juego. Líder Misty, dos Pokémon. Sudoflora. No me lo creo, tipo planta. Vale, pero está bien, está bien, está bien. Está bien porque podemos hacer... Podemos hacer picotazo también Será especial Nivel 22 Será atacante especial o físico Vamos a probar con el Danza Pluma, a ver Ahí que va Le bajamos mucho el ataque Y a ver qué me puede hacer este Sudoflora En principio, eh, paralizador, no me lo creo Uf. Uf el paralizador, eh, como duele Voy a probar con picotazo, a ver Hoja afilada, es físico Hoja afilada es físico, creo, ¿no? Ahí que va, uff Y le he bajado el ataque, igual no es físico, eh. madre mía Que le quito nada, hermanos Que le quito nada, hoja afilada Uff, uff Uff, Freddy podría aguantar un poco Pero no las tengo todas conmigo, eh Voy a hacer disparo lodo, hoja afilada No me, no me debería matar, no me matas, no me matas No me matas, Cinco peces Vale, disparo lodo, a ver cuánto le quita a ver cuánto le quita... ¡Oh, crítico! Crítico. ¡Claro que sí! Le baja la velocidad, esto es muy bueno Vale eh, Creo que Freddy, creo que Freddy que va a intimidar Puede aguantar golpes de Sanflora, de Sudoflora Sudoflora, Sudogudo con superpoción. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué maldito cerdo! Hidropulso, vamos a ver, no le voy a quitar mucho no lo voy a quitar mucho, pero por lo menos tiene la velocidad bajada Buf, paralizador Lo falla Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Porque estamos en problemas, eh A ver, en ¿qué que tiene Tiene golpe aéreo, tiene golpe cuerpo No vale nada, pistola Tiene rayo burbuja que tampoco vale eh, eh, solo vale Fimo aquí, eh Vamos con Fimo, está un poco jodida El asunto, eh, hermanos Paralizador, esto es lo que me temía Doble patada, va Hoja afilada, aguántalo Fimo Aguántalo por tus huevos, tus huevos gordos Tus huevos gordos, claro que sí Ahora mátalo de un doble patada, uno, ahí lo llevas No lo mata, no lo mata hermanos No lo mata, no lo mata No lo mata eh, Hoja afilada debe ser especial Debe ser especial Porque es que por más que le estoy intimidando y Toda su madre, me quita muchísimo Me quita muchísimo Vale, hoja afilada que lo falla Hoja afilada que lo falla, hidropulso Y sudoflora ¡Sudo Flora que cae! Vale, vale, vale, chicos, vale, chicos, vale, chicos Tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un problema ¿Cuántos Pokémon le quedan? Porque ni me he fijado en cuántos tiene ¿Cuántos Pokémon le quedan? Bastiodon con Golurk ¿Me estás diciendo en serio esto? ¿Me estás diciendo en serio esto? Vamos a ver Vamos con Manuel, ¿eh? Vamos con el Manuel, pero... No, por, lo digo por tener a Freddy para intimidar, ¿vale? Pero, uff Bastiolur. madre que guapada Madre mía, qué guapada Fijaos que tiene el escudo del, de, la, de la cabeza de Bastiolur, don chaval Pero, ¿este diseño tan OP? ¿Este diseño tan OP? Eh, a ver, lo que sería muy clave... Nivel 25, chavales, nivel 25 Rayo burbuja Rayo burbuja, es que no hay más protección. Vale, vale, vale, vale, vale, protección. Rayo burbuja, defensa férrea. Vale, vale, vale, somos especial, atacamos especial, no pasa nada, no pasa nada. Rayo burbuja, a ver cuánto le quita. Ahí lo llevas. Es tipo roca en teoría, ¿no es roca a cero o roca a fantasma? Uf, le quito poco, ¿eh? Le quito poquito. Rayo burbuja, defensa férrea, no me importa. Ahí te lo llevas, ahí te lo llevas. Dos golpes más. Dos golpes más, chavales, protección, vale, no pasa nada Ahí está, protección otra vez Pero deja de hacer protección, hermano, rayo burbuja Avalancha, lo aguantas bien Manuel Emanuel Emanuel, Emanuel, Emanuel Es poco eficaz Y mirad lo que me ha quitado, hermanos Mirad lo que me ha quitado Ahí está, otro golpe, por favor Por favor, no cures, no cures ¡No lo cura! ¡No lo cura! Avalancha, no retrocedas No retrocedas, rayo burbuja Y a tu casa A tu casa Sí. Uh. Uh. Los huevos aquí Los huevos, aquí Aquí estaba yo, aquí estaba yo, hermanos Oh, mamá, sube de nivel, por supuesto Por supuesto, Emanuel se ha sacado el nepe Emanuel se acaba de sacar el nepe Menos mal, menos mal Que teníamos a Emanuel, chavales A ver, también teníamos hidropulso con Yarados, eh También teníamos hidropulso con Yarados Y podíamos intimidar, que estaba muy bien, eh la media cascada Bueno, bueno Me das la media roca Que ya la tengo Chavales GG O sea, GG en el chat GG porque este gimnasio Ha sido Épico O sea, me ha dado problemas Y aún así Los hemos Solventado, hermanos La media cascada Obligará a todos los Pokémon Por debajo del nivel 30 A obedecer Incluidos los forasteros Además, podrás cortar Siempre que quieras Perfecto Y me da la MT39 que es? A ver, ¿qué me traes ¡Tumba rocas! Ok Ok Puede estar bien uh, Minuto 19 de vídeo, o sea, me ha sobrado Tiempo y todo, eh Me ha sobrado tiempo y todo para curar, chavales Vamos a curar Tranquilísimamente, ahora ya Relajados, hemos solventado el gimnasio 8 vidas Vamos a vida por gimnasio En teoría eso está bien, eso es una buena media O sea que en principio no hay problema Pero cuidadito, eh Qué pena, qué pena Fredo, chicos Qué pena Fredo, pero aquí en Manuel Ha dado un golpe en la mesa, eh Manuel se ha sacado el nepe de una manera. De una manera más que loca. Teníamos lanzallamas también, porque pero como no sabía si era fantasma o era acero, eh, no me la quería jugar. Así que he tirado más de, de rayo burbuja. Pero también lanzallamas hubiera sido neutro, ¿no? O sea que está bien, rayo burbuja. Está bien. Si, quiero decir, si fuera acero hubiera sido neutro. Así que no tenía mucho sentido usar lanzallamas. Madre mía. Eh, no voy a levelear para el siguiente capítulo porque yo creo que vamos bien de nivel. Tenemos a Moya y a señor G que los iremos utilizando. Ahora sí que sí, porque además el siguiente gimnasio me habéis dicho que es tipo lucha, ¿no? Entonces aquí Darío también es importante, Wicans puede ser importante también, Waturdur lo puede hacer bien también. Uf, tipo lucha el siguiente, Giglicai, Kai lo quitamos, lo quitamos del equipo, chicos. De hecho lo voy a cambiar, vamos a cambiarlo por por um, Witsuit o a lo mejor capturamos en la ruta de arriba mañana. Puede que sí, no lo sé. Chicos, lo dejamos por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Podéis dejar un super like de compiturón. Apretad ese botón. Como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio. Eh, Pokémon. Chaos 2. Harlock. Chao. Chao.